Hola corazón, corazón cicatrizado y aún herido, pero no simplemente por una decepción amorosa, desengaño o desilusión, no, corazón olvidado y malentendido, reducido a las creencias de ser inestable emocionalmente, impulsivo y sin inteligencia o una intrascendente bomba como dice la ciencia, a ti te hablo corazón, al despreciado por las mentes frías, cuadriculadas y orgullosas de lo que razonan con ese su sentido, que no tiene sentido de sentir, de vivir. A ti, el prisionero de miedos, odios, rencores, hipocresías. A ti, corazón traicionado por un sistema de apariencias que educa a humanos para no escucharte, para ignorarte, a pesar de que sin ti crecemos a la par, que en las ciudades crecen los muros albergando egos y un frío ambiente desolado. A ti te hablo, corazón que extraña la infancia y se pregunta en qué punto de sus pulsares se perdió la magia. A ti corazón, quiero recordarte que para esto no ha sido diseñado, que llegó el momento de rescatar y levantar tu dignidad, de entablar un nuevo diálogo basado en la verdad de ser y en la realidad de la felicidad. Tú, verdadero templo de poder espiritual. Tú, medio de conexión directa con lo supremo, trascendente y real hábitat de la inteligencia creadora, guía auténtico de la travesía que es la vida. Tú, tú existes para amar, pero no el amor que la mente por tradición ha creído que es sentimiento o emoción, que viene de afuera y se liga al sufrimiento y el dolor. No, eso no es amor. El amor es la ley que sostiene todos los universos, que se expresa en bosques, ríos, en cada fruto y alimento, en cada flor y los rayos del sol. El amor es la presencia de aquel que es principio y causa, de quien llamamos Dios y es la fuente de todo esto que te mueve a ti, que me mueve a mí, del latir de todo corazón. Tú no mereces vivir en el temor, ni en los fantasmas del pasado, ni en la vaga ilusión, pues en tu palpitar todo se puede grabar, cualquier cosa. Más, lo que mereces registrar, esculpir en ti mismo y escribir en la sangre como memoria pulsar es la experiencia de sentir la creación y su creador, comprenderlo y vivirlo como desarrollo de tu propio potencial. Tú estás hecho para vibrar en alegría y paz, para saltar más fuerte con cada aprendizaje y meta que con coraje logras alcanzar. Todo lo puedes sentir, todo lo puedes escuchar. Tienes en ti mismo lo que se necesita para disfrutar la vida, cualquier momento y cualquier lugar. Tú, tú eres luz. De la luz vienes y a la luz vas. Por eso la conoces y con lo que es de ella te puedes conectar para expandirla, para crear. Por eso mi corazón me ha impulsado para llamarte a recordar a rememorar la unidad de la cual venimos y las cualidades que están en ti y en mí para continuar este caminar. Amor, inteligencia, sabiduría, exigencia, conciencia, paz, silencio, gratitud, alegría, entusiasmo y humildad, risas, muchas risas, mucha vida. Tú existes para vivir como Rey, como Sol, y cuando lo decidas, sintiendo tu poder, entonces lo vas a hacer. Recuerda, tus palpitares significan que siempre te han amado y siempre la fuente del todo te amará. Ah, y yo también, yo también. Bienvenido a este canal que pretende aportar para restablecer tu dignidad y la luz de tu pulsar. Hasta pronto y... Si así lo decides, suscríbete. Nos seguiremos sintiendo.